Activos, las cosas de eso ahí, sí. nada, eso, no, nada no, busca no, buscar no, eso, vamos busca eso. eso ¿sabes? ¿Pero lo hiciste, Luis? Claro, ¿Y si yo hiciste. a quién no? lo vendiste, ¿tom? un mercadero, un mercadero. ¿Y por qué lo hiciste? Por el vicio, tú sabes, imagínate tú. Pero ya hay varias ocasiones que fue hecho lo mismo. Ah, pero imagínate, ahí no. Ahí no, sí, es no, mentira. Sí te arrepentido, Luis? Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades luego del tránsito que cometiste? Bueno, que, imagínate tú, ¿qué le voy a pedir? ¿Estás arrepentido, entonces? Claro que sí. Yo, soy aquí, en San Francisco. a los artículos no? Obligado. ¿Qué por lo que te ¿Dónde están en te esos momento? artículos? Un mercadero lo tiene ahí, el mercado. ¿Qué por lo que te llamaste en ese momento? Una, un abuto ¿no? y un taladro fuera. ¿Cómo es tuyo mismo? Me llamó allá. ella. Bueno, ¿quién es que tiene este? esos artículos? ¿Dijiste quién? Mercadero, mercadero. ¿Cómo lo llaman a ese mercado? No lo conozco el nombre. ¿En cuánto se lo vendiste?